al Departamento de Nuevas Tecnologías y Investigación de TV3XL Producciones Tienen el plaer de presentar a vos Los millones mans lliures Claro, que con que no es a las manos Hola, soy el cap de investigación de Espías Espías CSA Y ahora a provar un nuevo invento, una. Bueno, a ver si funciona. Primero, a los trajes. A los michones. ¿Costa una mica, pero es Bueno. Mueve, ahora voy en el Skype para arreglarlo. Llamar a casa. Llamar a casa. Llamar a casa en no te saldo. Mueve, ahora. al trek, que si no, no ve. Muy bien, ahora un... voy a montar mal ahora ya, una bien, un ahora a probarlo desde allá, sin su ordenador, ¿no? Ya se ve que Bueno, ya estoy aquí Bueno, ahora lo probaré de una otra manera Es más libre, ¿sabes? Si sí. Pregúntale ¿Luleta en el sitio? ¿Ves un aquí para que te mueva? No Bueno, igual Yo sí Yo sí fuera Muy bien ¡Llamar la casa! va a casa! Oran le informa que su móvil no tiene cobertura. ¡No tiene cobertura! ¡Hosti! ordenador? ¡Eh! ¡Tú no ves ¿eh? Eso es un secreto. ¡Sí! ¡Que ¡Eh! ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? No, no c'è un problema. Forse oh, c'è sì. un eh. errore. Eh, sì. Tu non parli bene. Okay, ma certo, sono inglese. Inglese, ah, ah, sì. la famosa cantante inglese Banette. Eh sì. Adesso risolveranno il problema. Che leggiadria però. Eh, eh certo. Tu, tu, tu.